y pues hay mucho que decir Expert Moments, pero veamos la opinión de la gente que también ha invertido en esta plataforma. El servicio que ofrece no es nada novedoso y es un servicio gratuito que podemos obtener en el mercado, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué te digo todo esto? Porque es realmente cuando vamos a evaluar una propuesta de negocio, de hecho yo la estuve evaluando en su momento, ellos nacieron a, a principios de de diciembre me parece, sí, ya tiene como dos meses y medio aproximadamente ya en el mercado y realmente pues digamos que sí es una oferta engañosa, no es una estafa, es una oferta engañosa ¿por qué es una oferta engañosa? porque no viene a solucionar nada, no viene a aportar nada nuevo en el mercado y sencillamente te vende, te, prácticamente te está vendiendo humo porque pues eh, te vende un servicio que ya es gratis ¿sí? Entonces tú dices, coño, o sea, me va a vender una vaina tan cara a un precio exorbitante con muy poca información Y me lo quieres poner como la panacea, como que reinventaron la rueda los manes Entonces yo digo, coño, mira, tienes que tener muy muy presente en dónde te vas a meter, ¿ok? Bueno, eh, realmente esta es una, una presentación nueva, la presentación vieja, tú puedes colocar Spermoment ¿Verdad? Y puedes buscar los videos desde diciembre O puedes colocar videos de diciembre Y vas a ver que el primer video me parece que es un chico de México Un dead worker Y te lo vende con una vaina O sea, eso es como que mira La panacea Esto es lo, lo, lo mejor que ha pasado por, por, el, por el mercado de multinivel a nivel de inversión pasiva ¿Por qué te digo esto? Porque pues realmente te vendía un software Él lo vendía de esa manera como un software De un robot de trading Y luego te hablaba de unos traders Entonces no te quedaba claro al final Si es un tema de robot O eran unos traders que lo trabajaban Luego sucedió y aconteció Que ellos te daban una licencia gratuita Que ellos dejaron de, para, de, de comercializarla por un tiempo, porque las licencias pagas, pues obviamente le generan más dinero y pues eso se está vendiendo menos. Todo el mundo quería la, la, la cuestión gratis, entonces ellos no estaban viendo como que mucho el queso a la tostada. Entonces ellos dijeron, no, pues vamos a parar esto gratis y que empiecen a pagar sus licencias. Entonces yo digo, coño, o sea, si tienes una opción de gratis, de entrar gratis con la licencia gratuita, ¿por qué la vas a parar? Ellos decían que había muchas solicitudes pendientes con la licencia gratuita, que por eso no se podían procesar las pagas. Bueno, entonces compra un servidor más grande, meter a trabajar más personas y que el sistema funcione como tiene que funcionar. ¿Ve? Porque entonces, ¿qué, me, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que eres incompetente a nivel de empresa y que sencillamente no tienes la capacidad para manejar una gran cantidad de personas. Muy buenas noches, saludos a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Antonio Chávez.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 bien instruido en el arte de engañar y persuadir a las personas y te puede decir cualquier maravilla de cualquier compañía con tal de ganarse él la comisión por tu ingreso. Entonces la decisión está en ti, en tomar la decisión sobre qué vas a hacer. Si vas a seguir escuchando cantos de sirena o vas a dejar de escucharlos y vas a salirte de estas plataformas. Si aún así, decides quedarte... Analízate. Bis bis bis a a a, vis, a, a, vis, a, a.